I think everything that she didn't get to do in her quinceañera, she's trying to do it in my quinceañera. My mom knew that I had wanted to go to Mexico this year, but they said that it wouldn't be possible. My after 20 years, seen entonces it's very fuerte. I'm obsessed with Shakira. So he's like, do you want a solo? I'm like, yes. she started to make and shorts. what? going on with my daughter? Can I do my 15 years? And they're like, my mom was like, you crazy? I say, and hey, what is my option? Because I'm a boy? It doesn't matter. I can do my 15 years. So with all the love and support of my friends, I'm planning my 15 ayer. <laughs> Entonces, si yo me recuperé del cáncer y Dios me dio licencia de seguir como hasta hoy trabajando. Viva sobre todo para ella. Pues yo pensé en darle su fiesta. And I started to read it and it said itinerary for Angie Delgado, RDU to uh Mexico City. Just to imagine you know me in a dress. Bailando el vals, mm. it doesn't have to be el chamalán que yo okay? quiero, mm. it just has to be a guy who's willing to dance with me. Mm. El reto con la paquis es algo complicado. Yo como fotógrafa no quiero que cuando vean las fotos sea como una cuestión bizarra o produzca burlas o la gente se ría. Una va a ser que un hombre traiga un vestido de quinceañera, no es algo normal, no es lo que ves todos los días en la calle. Otro, la edad es un factor que sí tengo que mentalizar cómo hacer que ella se vea o bueno, perfecto en esas fotos. Su el toro, y fue amazing, y fue sunshine. But uh, I've always been scared if he was like a real-life toro. <laughs> you know, that gives me like, uh, like a like, coraje. Lo que soy yo. It doesn't matter, like, no, me, no me importa los límites, no me importa, what it takes what I want to do in my life, and I will do it. que cuando la vean te provoque, más que morbo, no sé, sentir admiración por alguien que se acepta como es, que su familia lo acepta, que la sociedad lo acepta, que es lo más complicado. O sea, él está haciendo una fiesta pública. Todo el mundo sabe lo que va a hacer. Todo el mundo está emocionado. Y el ser parte de esa fiesta también me emociona. So, kids, right here, to you, okay? So, we need to Okay, because God gave you this beautiful body to move and shake it. Okay, so we have to start. Okay. Acababan de, de dar la noticia que de la nueva presidencia, el nuevo gobierno aquí y eso para nosotros fue, wow, fue un, fueron semanas de terror de miedo, porque decíamos, ¿y ahora qué va a pasar? Y al mismo tiempo Fernanda nos da la noticia que quiere una fiesta, entonces... <ríe> adelante, ¿eh? vamos a hacer la fiesta. Un modo de demostrar que Nada nos detiene y aquí seguimos luchando y vamos a seguir hasta el final, demostrarle al mundo que que también somos importantes y que también hemos aportado muchas cosas para este país, tanto este país para nosotros. Yo estoy muy agradecida con este país porque me ha dado muchas cosas y la quinceañera es parte de mi cultura. Para mi punto de vista es como enseñarle mis tradiciones y, y mi cultura a otros países, que es como un modo de nutrir también, de enseñar. Now that I have the love of my community, the love of my friends, that's really lo que me ayuda a avanzar, and to do my projects, to do my things that I do. Sometimes other people might think, you know, es ridículo, lo que sea, but you only live once. At the end of the day, it doesn't matter if I'm a middle-aged guy who, you know, quiere vivir su sueño, which, you know, brings me happiness. Uh, my mom was there, my family, my friends. Porque fiesta no alegría. It encourages you to keep going. Lo que tenemos los latinos es eso, que aunque estemos en una, en momentos de crisis, en los peores momentos, en momentos de miedo, hasta de eso hacemos fiesta. De cremosa, de vida, de vida. Yo a Juanita siempre le he dicho, tú eres México americana. Y aunque tienes tu cultura mexicana, ni eres más ni eres menos que cualquier otra persona nacida aquí. Sea de color, sea blanca, sea china, sea india. Todos en este país tienen los mismos derechos mientras hayan nacido aquí. Y si tú eres bilingüe, si tú aprendes a valorar y a combinar las dos culturas, vas a ser una persona mejor. Y yo pienso que en eso deberíamos desmerarnos un poco más los mexicanos, en hacer de nuestros hijos personas que realmente quepan aquí y qué allá. Porque son las dos cosas. No podemos separar la una de la otra. My mom hasn't seen her parents in 20 years and she wants me to give them a hug for her. Tell them that she loves them. Lo único que me queda ahorita, de ahorita que va mi sobrina a México, la voy a abrazar bien fuerte y le voy a decir que abrace a mis papás. Lo mismo que yo la abrazo a ella. Y decirles que no los olvido, que todo el tiempo están conmigo, en mi mente y en corazón. and uh, my daughter, she's like in the process of turning 15. I would make her a quinceañera because like you can't lose the tradition. I had one and my mom, she put like effort and stuff into making one for me, so why wouldn't I do that for my daughter? And I would want for her to remember it like for the rest of her life. And I would do it regardless if she wanted it or not.